Finalizar el módulo rectificador activo, vamos a ver el último tema: aplicaciones. Entonces, para ver las aplicaciones y solventar el problema que hemos dejado pendiente en el tema pasado, que era el acto impacto que tenía la colocación de un condensador en la barra de corriente continua para disminuir el rizado de tensión sobre el sistema. Ese impacto sobre el sistema de potencia, vamos a ver el mismo puente conformado por el grupo de CIDO, pero vamos a añadir a la barra de corriente continua un inductor, este inductor en combinación con el condensador funcionan como un filtro pasabajo, es decir van a filtrar las altas frecuencias dejando pasar bajas frecuencias sobre la carga que en este caso la vamos a considerar como una carga RL, este filtro generalmente lo venden la mayoría de los fabricantes como un accesorio, se llama inductancia de alisamiento y es una inductancia que se coloca en la barra de corriente continua. Entonces para analizar este puente vamos a usar la misma metodología que usamos con el monofásico, es decir, calcular la serie de Fourier a la salida del puente de diodos, es decir, lo que denominamos en esta lámina B de rectificador, que corresponde a analizar la rectificación de onda completa trifásica de un puente de diodos, que ya tenemos las expresiones cuando vimos en el análisis de operación, sustituyendo alfa por a por cero, y después vamos a aplicar el análisis de serie de Fourier en régimen permanente, para poder determinar la corriente y la tensión sobre la carga RL. Entonces calculando la tensión de la serie de Fourier, podemos obtener la expresión BN, como 3 raíz de 2B sobre pi, la exponencial de J6n-1, 2pi tercios, menos la exponencial de J6n-1, pi tercios, sobre 6n-1, menos la exponencial de, e, de J6n-1, 2pi tercios, menos la exponencial de J6n-1, pi tercios, sobre 6n-1, para todo n, desde 0 hasta infinito. Eso nos daría la serie de Fourier de la tensión del rectificador. Para calcular la corriente de entrada al filtro, simplemente basta dividir el término de corrección media entre la resistencia y los términos de cada una de las armónicas entre la impedancia armónica de entrada, donde la impedancia armónica es la impedancia en carga, en paralelo con la reactancia del condensador, en serie con la reactancia del inductor de filtro. Es decir, la expresión 27. Vemos la expresión para calcular Z sub n. La tensión sobre de la carga la podemos calcular a partir de un divisor de tensión. Conocida la serie de Fourier de voltaje rectificador. Y eso lo tenemos en esta expresión. Donde Z1n es el paralelo entre la carga RL, la reactancia o la impedancia armónica de la carga RL, en paralelo con la impedancia armónica del condensador del filtro sobre la impedancia de entrada que vimos anteriormente, está dado en expresión 29. Entonces vamos a tener la tensión en la carga para todo el instante del tiempo descompuesta en series de Fourier. Si lo graficamos vemos que la tensión sobre la fue lo que es la tensión de salida del rectificador y la corriente de entrada al filtro. Si vemos su descomposición armónica vemos que el filtro o la inductancia del filtro nos permite suavizar no solo la tensión con el condensador. Bajamos el rizado, fíjense que la componente que sobrevive casi es netamente la de continua y... Las componentes de corriente solamente aparece la de continua y algo de primera armónica. Si vemos cómo es la corriente a nivel de la fuente, fíjense que la corriente se ha suavizado, ya no son dos pulsos de corriente como en el caso del condensador solo. Eso nos permite suavizar el impacto armónico disminuyendo. Fíjense que disminuye el contenido armónico notoriamente bajando de esta forma, se puede calcular la corriente de la carga a partir de la tensión de la carga simplemente dividiendo entre la impedancia armónica como lo podemos ver en la expresión 30 y finalmente podemos ver la gráfica de la tensión de la carga y la corriente de la carga donde vemos el bajo rizado producto de la utilización del filtro LC que es un filtro pasa abajo, entonces esta configuración, no solo colocar el condensador, sino colocar un inductor de filtro, nos permite no solo obtener un buen rectificador con bajo rizado, tanto de tensión de corriente a nivel DC, sino nos permite a su vez disminuir el impacto armónico del proceso de conversión sobre el sistema de potencia, simplemente con la colocación de un accesorio, que es el inductor de alisamiento, en la barra de corriente continua. Los fabricantes también nos ofrecen la alternativa de colocar ese inductor en el lado de corriente alterna, pero eso lo vamos a ver en el módulo siguiente, porque tiene un impacto sobre los equipos conectados en paralelo al rectificador. Si bien vamos a obtener la las mismas ventajas que estamos obteniendo con este puente convertidor, vamos a tener desventajas en caso de colocar ese choque en el lado de alterna, con respecto a la forma de onda de tensión que perciben otros equipos conectados en paralelo con el rectificador. Pero este tema lo daremos mejor en el módulo que sigue, que corresponde al efecto de la inductancia. Finalmente vamos a ver cómo es un manejador de disparo de los SCR. Fíjense que vamos a tomar tres referencias. La tensión AC, que corresponde a las barras más externas. De todo, de todo tablero o todo sistema de transmisión. El nivel de DC que vemos de referencia. Y el límite de alfa máximo hasta donde yo quiero controlar el puente. Recuerden que si yo trabajo el puente para alfas muy elevados, superiores generalmente a pi radianes, el puente deja de pasar de convertirse en un rectificador a convertirse en un inversor. Es decir, el flujo de energía se revierte del lado de continua al lado de alterna. Por eso es que en este puente o en este controlador se limita el alfa máximo. Todo lo primero que tenemos es un detector de cruces por cero. Ne necesitamos, como el ángulo alfa se mide con respecto al cero o al cruce por cero de la onda sinusoidal, necesitamos detectar cuando ésta pasa por cero. Del valor de C ref de referencia se obtiene el alfa de disparo que necesitamos a través de que si sí es un rectificador trifácil de 1.35B coseno de alfa. Del detector de cruce por cero se generan seis formas de onda correspondiente a cada uno de los tiristores de, de disparo. Eso se decodifica de manera analógica a manera digital y se coloca en un circuito de retardo, puesto que vimos que el puente tiene una secuencia de disparo. Los tiristores se disparan en un cierto orden. Entonces eso tiene que ver con el circuito de retardo. Él va a determinar cuándo se da orden de disparo al tiristor 1, al 2, al 3, al 4, hasta al 6 y en qué orden. Una vez que ese descodificador se junta con el circuito de retardo, finalmente llega a un amplificador de pulsos. Ese amplificador de pulsos es el que da las órdenes de disparo a los 6 gates de disparo. Generalmente, este generador de funciones que tenemos al principio, se utiliza un circuito tipo rampa, en el cual un comparador compara cuando se alcanza el nivel de tensión de C que deseamos de referencia y da la orden de disparo a alfa. Entonces de esta manera se puede controlar un puente trifásico de 6 pulsos. Un control analvo se utiliza para el monofásico, lo único que en vez de obtener 6 ondas obtenemos 2 y el retardo, el circuito de retardo es de 180 grados, mientras que en este caso es de 120 grados. Con eso, damos por concluido el módulo de rectificador trifásico. Con este módulo analizamos los aspectos generales, la forma de onda, tanto para carga con contenido inductivo como con carga con alto contenido capacitivo. Vimos cómo se analiza su operación. Los límites de controlabilidad que van a depender del valor de M, cuando el puente trabaja en condición continuada, cuando no trabaja en condición continuada. Vimos dos, dos aplicaciones con puente de diodos, carga de RL, y cómo la inclusión de un filtro permite suavizar el problema del puente de carga resistiva capacitiva. Lo que es el accesorio, en este caso, de inductancia de alisamiento o choque a nivel DC y hablamos un poquito de cómo se generan los pulsos de disparo generalmente el, los pulsos de disparo no van directamente a las componentes, pasan por una etapa de desacoplamiento óptico puesto que el circuito manejador trabaja en electrónica liviana 12-15 voltios a lo sumo pueden ser lógica TTL o lógica CMOS entonces para poder con tiristores que pueden estar trabajando en el orden de los cientos o los miles de voltios, se necesita un desacoplamiento de las tierras y generalmente se hace con transformadores de pulso o con octuacopladores. No me queda más que seguirlos invitando a que continúen con los distintos módulos que faltan del curso de electrónica de potencia para poder completarlo, sobre todo en este segundo módulo.